Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende a qué hora estés escuchando este video que es posible gracias a la colaboración que Mildred Peraza hizo conmigo, la astróloga venezolana que se graduó en esta escuela de astrología, en este centro astrológico donde vos también podés graduarte de astrólogo, astróloga, eh, astróloga, eh, aprendiendo así muy fácil, muy rápido, muy dinámico el curso de astrología bien, hoy vamos a ver la luna en casa 9 en los signos de fuego y gracias Mildred por haber hecho parte de mi trabajo eh, acá tenemos esta luna en Aries eh, En la casa 9 y la casa 9 en Aries Y la vamos a ver también la luna en Leo En casa 9 con casa 9 en Leo Y la luna en Sagitario Con en la casa 9 y la casa 9 en Sagitario O sea, estamos viendo la casa 9 9, la luna en casa 9, casa 9 en Aries, en Leo y en Sagitario, y la luna en Aries, en Leo y en Sagitario. Bien, si no entendés este video, yo te voy a dejar acá en el costado, al final del video, una cajita de reproducción una cajita de esas rectangulares donde está la lista de reproducción desde el primer video y ahí vas a entender de qué viene esto son 270 y pico de videos ya que llevamos así que si no entendés este porque no viste los anteriores te invito a que veas todos los anteriores son todos muy cortos Luna en casa 9 intelectual, soñador, inconforme casa 9 en Aries espontáneo, espiritual, intuitivo luna en Aries entusiastas, inocentes independientes, infantiles irritables, insensibles o sea si vos estás estudiando una carta natal que tiene luna en la casa 9 esa casa 9 está en Aries y la luna también está en Aries podríamos estar hablando de una persona espontánea e inocente que suele tener en mente un sueño para hacer realidad. Bien, ahora vamos con la luna en casa nueve, intelectual, soñador, inconforme, pero esa casa nueve en vez de estar en Aries como estaba antes, está en Leo. Dominantes, extravagantes, apasionados. Y esa luna, en vez de estar en Aries como estaba antes, está en Leo. Firme, confiado, justo, magnánimo, artístico, fatuo. Podríamos estar hablando de una persona intelectual, pero extravagante. Un artista dramático innato, por nacimiento. El drama le gusta. Recuerden que la casa 9 está relacionada con Sagitario que es el noveno signo, o sea que podríamos decir que es una casa de fuego, como el signo. Eh, entonces, esta es una luna fuego-fuego. Luna en casa nueve, intelectual, soñador, inconforme. Casa nueve en Sagitario, filosóficos, expansivos, visionarios. Luna en Sagitario, idealista, expansivo, sensitivo, inestable, inoportuno, irresponsable con lo que podríamos estar hablando de una persona idealista, visionaria y soñadora, por ejemplo bueno, espero que les haya gustado esta clase los invito a que se suscriban a mi canal si les gusta este contenido que le den clic a la campanita que dejen un comentario, que le den like al video así a me ayudan a activar el algoritmo de YouTube y llego a más personas y puedo seguir dando gratuitamente esta enseñanza de esta maravillosa herramienta que es la astrología. Eh, bueno, gratuitamente no, que me pague YouTube en vez de ustedes. <ríe> si ustedes hacen todo eso, llego a más personas, ponen el canal eh, YouTube, ponen mi canal publicidad y así ganamos todos. Les mando un abrazo enorme y nos volvemos a encontrar mañana. Claro que sí, por supuesto, como todos los días, con otro video corto de Luna en Casa 10. Chao, hasta mañana.